de la educación tenemos que verlo en dos partes la deficiencia educativa que en los conceptos teóricos en las pruebas que le dan el muchacho se quemó y entonces ahí el papá se da cuenta que el muchacho estaba flojo en matemática en lectura pero hay otra que es la que demuestra cómo anda la educación de ese pueblo en menos de un mes en el ayuntamiento se están dando conductas de empleados, de regidores, de síndicos, que demuestran que en ese juicio ahí no hay nada establecido como una base educativa. Y por eso los conflictos se parecen conflictos de plebe, conflictos de gente sin formación. Observen ustedes un conflicto que se acaba de dar apenas 20 días de aquel conflicto que se dio, entre un regidor y el presidente del ayuntamiento. Ahora esto es un lío entre empleados, pero que demuestra la cero educación con que los políticos están llegando a los sitios de trabajo. Observen ustedes este video. señor, que si no, aquí está matando un gancherito que le vienta a ganar? ¿Qué es un Señor. que está matando? Ya quedan cuatro o cinco meses para esto. ¿Cuatro meses? Entonces está matando un gancherito de cuatro meses. por que la, el, amigo, el amigo... El amigo. Entonces, dejemos eso ya, señores. Busquemos tantos problemas por cuatro meses. Dejemos, dejemos asesinar en paz. ¡Ay, señor Marino! vamos, que eso vamos a quedar esos señor Marino! ¡Ay, señor Marino! ¡Ay, está Marino! no señor Marino! ¡Ay, señor Marino! ¡Ay, señor Marino! no señor Marino! ¡Ay, señor Marino! ¡Ay, señor Marino! ¡Ay, señor Marino! ¡Ay, señor Marino! Marín va a renunciar a su comunión, va a renunciar a su comunión, qué, precisamente, porque él está precisamente como rey con el de va a renunciar a su beneficio que tiene. Así que se de eso, que él no va a renunciar a su beneficio, muchas gracias. Miren, señores, miren, señores, miren, señores, miren, miren, señores, señores, señores, momentito, Ya esas cosas aquí, es bueno que lo dejen que se maten para eliminar basura que se dejen matar, pum, pum, cuchillo y toda esa vaina, déjelo, déjelo para que se limpie la sociedad. No lo agarren para que terminen de matarse, si así me va limpiando vaina. Yo no entiendo lo que diga Cuchito, porque Cuchito habla medio raro, pero este, este es la sociedad. Entonces, ustedes esperan de una sociedad así, algo diferente. ¿Por qué se engaña a la gente? ¿Por qué la gente dice... No, vamos a barrer, a barrer con esa vaina. Es con ese grupo que van a barrer. Los corruptos de Danilo que están en el poder, con esa rata, es que van a barrer a Danilo. Otro a otra, a otra, a otro nivel de corrupción. Por eso yo le digo a ustedes, despierten. Por eso es que yo le digo a ustedes lo que va a suceder y sucede. Por eso es que Danilo se va a lograr, Dejar al Penco sin educación, con educación, sin nada. Lo impone, porque esa es la vaina que tenemos, que representa a un pueblo. Eso es lo que representa. Entonces, esos son los datos que me dicen a mí. Cuando, por ejemplo, el ingeniero Miñoso de Salcedo Manolo, no puede ser que Danilo vuelva y se quede con la corrupción de Punta Catalina, con todos los desastres que ha hecho. Bueno, pero mire la oposición que tenemos. Esos son los elementos de la oposición. ¿Usted cree que con una oposición así se podrá formar un frente capaz de baratar las intenciones corruptas de seguir en el poder de Danilo? No, hombre, no. Claro que no. Véanlo, observenlo, pónganle sonido y oigan primero el regidor. A ver si diablo usted no lo entienden. Yo no lo entiendo lo que habla Cuchito. No lo entiendo para nada, pero el regidor... Y hasta buen sastre tiene, por lo menos. bien bonito. Y tú me inteligentan, ¿eh? Que chocan con el señor. El proche de esto me está matando.